Buenas tardes a todos, a cada uno de los presentes acá en el primer conversatorio del ciclo conversatorio Memorias Contingentes organizado por la Universidad Abierta de Recoleta y la Municipalidad por supuesto de Recoleta en nombre de nuestro alcalde Daniel Jauer, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes bueno, y en el marco del Mes de la Mujer esta temática, precisamente de este primer conversatorio, es sobre mujeres y lucha, y este tiene como objetivo poner en valor y dialogar en torno a la experiencia de las miles de mujeres que jugaron un rol fundamental en el gobierno de la Unidad Popular, pero también en la lucha y en la defensa, de la vida durante la dictadura y en esta línea eh, este, este conversatorio busca generar un espacio de intercambio de experiencias a través de las palabras de las expositoras que hoy día nos acompañan damos la más cordial bienvenida eh, y agradeciendo también su disposición a partir a compartir este espacio a la dirigente y una de las fundadoras de la población ángela Davis la vecina mercedes Wilan Wilcan También se encuentra con nosotros la historiadora, la doctora Hilary Hiner. La historiadora Ana López Díez. Ambas, ambas integrantes de la red historiadora feminista, organización que nos acompaña en la realización de este conversatorio. Y bueno, quien les habla, Javiera Robles, encargada de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Recoleta. Y en este espacio, eh, muchas gracias, ya está llenito, se ve bonito el, el lugar. Eh, también nos acompaña eh, nuestra autoridad, nuestra concejala y pobladora de esta población, de la Ángela Evi, eh, la concejala yocelyn Parra. <risa> a, quien, a quien invitamos a dar unas palabras de bienvenida. Eh, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. llegar estaba un poco nerviosa por, obviamente, estos esto, esto es encuentros son difíciles de llegar a, a la comunidad, sobre todo a una población tan estigmatizada como es la vida de ellos. Pero el día nos damos cuenta que también es un encuentro necesario, es un encuentro que se debe replicar y se agradece a Javier y a la gente, también el departamento que se un hace del municipio. Y obviamente, nosotros, o por mi parte, como concejala comunista y feminista, agradezco obviamente que se sean estos espacios que nos reencontremos. No Estuvimos tanto tiempo en pandemia encerrados, eh, que nos individualizamos nuevamente, tanto tiempo que nos costó organizarnos, reencontrarnos, formar organizaciones sociales. Y gracias a estos espacios, podemos volver a tomar esta, esta fuerza de lucha, esta batalla. Y dijo que sea en este colegio que dio a tantas mujeres eh, crecer, a tantas mamás criar, a sus hijas, acá, a sus hijos acá, de que hemos podido avanzar en el tema de organizaciones sociales. Y hoy en adelante, vamos a, a dar las palabras para que podamos volver a encantarnos de encontrarnos y conocer eh, la experiencia tanto de la cocina como de la historia que estoy viendo a los Quiero agradecerle a la señora Mercedes por haber acogido el llamado que tiene el día y muchas gracias a ustedes en nombre de la consejería y por supuesto de la gestión del alcalde del Estado. Bienvenidos y invitamos a este comisario. Bueno, ya entramos en materia, empecemos a ver eh, qué nos pueden decir cada una. Para comentarles cómo nos vamos a organizar, eh, primero vamos a dialogar sobre la experiencia de las pobladoras y su lucha a, eh, a través de las historias de Mercedes, para después conversar sobre la historia de las pobladoras y su rol durante la unidad popular, y posteriormente durante la dictadura. Y finalmente abrimos una ronda de preguntas, ¿no?, de lo que puedan eh, tener duda o podamos conversar entre todos. Así que nada, me gustaría quedarme con, con las palabras de eh, aquí, de, la, de Mercedes. Sabemos que eh, eh, usted llegó eh, en la toma, para la toma, y nos gustaría saber su experiencia, eh, cómo fue llegar en ese momento, y su eh, historia de vida acá en la población. Así que si nos puede comentar eh, alguno de sus pasajes de su historia, eh, estamos muy agradecidos. Para mí fue duro llegar acá, llegar a la, porque llegaba con una guapa de un niño un año y tantos y fue bien duro la vida de llegar a, a, un, a una carta, pedir una carta no teniendo nada, teniendo un, una cocina para fina un plato, teniendo una ollita, teniendo una cama para el niño y el matrimonio, así llegamos nosotros y tuvimos mucho tiempo así, tuvimos años, así conmigo, y fue duro porque vamos a ser joven, eh, hasta la estar de agua, a Recoleta, de aquí a Recoleta, de aquí al Salto, llevar ropa de repente para enjuagar allá, para poder... Eh, eh, fue una, una vida, un tiempo duro, pero igual... Yo quiero mucho esta población, quiero mucho porque fue lo que tuve, lo, ¿cómo le puedo decir el piso que tuve para empezar. Para empezar y aquí estoy todavía. Eh, soy feliz por la población. ¿Y usted de la, del periodo de la unidad popular, qué es lo que recuerda cómo fue llegar en ese momento? ¿Cómo llegó? Estaba comentando que a través de Corby. Eh, aquí nosotros yo, llegamos a través de Corby. Nosotros teníamos una libreta, un pozo, con muy poca plata, pero la y yo fui a hacer un trámite y no me la consultó. Mi marido tenía, quería puro tener algo para vivir a la mano nosotros con el hijo. fue el otro día él. le, le dijeron, mire, vaya, eh, hay una toma en tal parte, vaya y se coloca en la orilla. Aquí nosotros hablamos con, con alguien que estaba a la puerta y le dimos mucha maledirección y le decimos que nos dejaron, nos dejaron pasar. Y ahí empezamos a vivir acá nosotros a vivir y a defender, porque puede defender esta, este terreno también, porque había mucha gente que se quería, quería venir, porque nosotros estábamos a la orilla, al medio está al lado. Entonces, mucha gente que quería venir a vivir acá también, mucha gente que no tenía casa, sino que nosotros. Entonces, en la noche llegaban nosotros teníamos que armarlos con palos, dos hombres se armaban con, con piedras, con lo que venía ¿sabes que Armarse fue como fue una guerra. Todas las noches salían a, se tocaba un círculo y ya teníamos dos corriendo a, a defender. A usted también le tocó a su Sí, a Así que bueno, pues, bien duda nuestra, nuestra llegada acá. Y Usted me ha comentado de el, la función que tenía la Caroline Meyer, la Madre Carola. La Madre Carola fue un, cómo le puedo decir, algo, algo bonito que nos pasó porque ella llegó acá me puso una, una, una media agua con médicos que podíamos llegar a, a, a vernos, el primer auxilio, algunas cosas. Entonces ya teníamos donde que nos socorriera a alguien. La madre Carola, después ella nos dio trabajo también. Nos dio trabajo en los tejidos, en los bordados. Muchos años yo tejí también con la madre Carola. ahí que su para. Porque, ¿Y ya estaban con las vecinas, con sus vecinas? Sí, había muchas vecinas trabajando, había mucha gente trabajando. Habíamos muchas personas que trabajábamos, que vivíamos, de eso. ¿Ustedes vendían lo que lo que eh, Ellos, que yo, nosotros, eh, nosotros trabajábamos, ellos no entregaran la lana. Nosotros la trabajábamos. Eh, la tejíamos con dibujos, con distintas clases de dibujos, con paisajes. Y ellos la mandaban para otro ah, país. Entonces nosotros nos pagábamos ¿Y cómo fue la dictadura acá en la población? Oh, la dictadura fue <ríe> algo igual, bueno, algo bien, bien, terrible, bien terrible para nosotros. Póngale usted gente joven que vivíamos aquí, porque todo el mundo llegó joven aquí, pues, Muchas personas, muchas personas que llegaban de aquí. Todos éramos jóvenes. Llegar y póngale usted nos sacaban a las 4 de la mañana de repente, no después, eh, gritándonos a todos de la, de la casa con guaguas, con mi niños chico. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana de repente, nosotros teníamos un vecino al frente que era sordo, no escuchaban y nos sacaban todos los días a la vez que venían. Nos sacaban a patadas de, de la casa porque él no escuchaba que venían los niños. Y cuando se nos enfermaba un niño, pues no hallamos qué hacer porque ¿cómo salimos? Yo una vez me, me atreví a salir, pero aquí a mi hijo que estaba con fiebre, mucha fiebre, así como que a uno la quemaba, la mandaba así y le tocaba. Y dejé a mi niño al frente, a mi niño mayor, donde una vecina y yo salí con... Y por ahí me tomó un... unos mini me tomaron un jeep. Me apuntaron y todo, como la anciana 1. Y yo le dije, iba a, a lo que iba. Gracias a Dios que me llevaron, que ellos me llevaron. Me fueron a dejar al a Roberto Río, que le tomara la temperatura a la niña y me dijeron que subiera y, uh, y me dejaron eso. Pero, bueno, fue ¿y se protestaba papá? Sí, pero, <risa> poquito, porque, digamos, le quería por los minutos. Se protestaba, pero, a la hora que se podía, a la hora que se podía. ¿Y se organizaban ustedes como vecinas? ¿Tenían organizaciones de acá? Sí, se tenía organizaciones para que nos faltara. Bueno, nos faltó mucho, sí, bueno, teníamos vecinas, pero teníamos gente vecina Nos organizábamos con ustedes. Sí, la vecina de atrás tenía unos tallarines y, no, y yo tenía la salsa. Y juntábamos y hacíamos, nos hacíamos un punto de almuerzo y nos repartíamos con los niños. Sí, otra vecina fue una vecina de los piques, se fue de ella, la, la carne se fue de aquí a los años. Con ella siempre lo realizan por las comidas, si ella tenía algo, yo tenía. ¿Y ollas comunes acá Porque sabemos que en pandemia después también hubo muchas ollas comunes aquí en la misma población, durante antes se perdió hubo también. Ollas comunes con el tiempo de... A eso sí que yo no cuidaba ollas comunes de... Yo no fui la olla común de la... ¿Es la lavanderia? Sí, pues. ¿Muchas ollas? No, no, La gente a la gente, no, no, no. La Bueno, empezamos con una olla, después empezó la señora sí, tú, de Cuartucio, la, de la sí. Elsa, sí. después empezamos acá con la Elena Rojo, y así eran varias partes. Yo iba a una olla común del hogar de Cristo de... ¿de cuánto se llama? ¿de Pedro Donoso? Sí, de Pedro Donoso sí, ¿de iba Donoso? Sí. De Pedro Donoso. A, a la olla comunica que a lo mejor no participó, no se acuerda a la olla pero eso es importante es todo espacio, porque así vamos recordando en sí, todo Muchas bueno, sí. claro. pues de ¿ustedes la a traves de un cubo de un inglesito? ¿cómo vas a recibir ¿sí la ayuda de la iglesia? porque no entonces le ponían mano de los pueblos y ya no existía. Entonces solamente teníamos mano de los pueblos para poder ir a tomar la de la de la librería. Y acá yo sé que la población se le cambió el nombre. Sí. ¿Cómo fue eso? Varias veces. ¿Cómo fue? ¿La gente se llama en Sí. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, siempre en todas partes sin llama en ¿Y dónde viene en Yaladí? No, tiene el trámite. Pero los trámites, uno tiene que decir, era de la concepción. Todavía se llama en la concepción. Uno de los comités, uno de los comités, era el mayor comité en donde se la toma. Y en época de dictadura se llamó remodelación americana. Sí. Ya. ¿Cuál es el hicieron Villa Héroes de la Concepción. Pero él no teníamos. nada. él. Porque nos pegamos. Pero él, papel se llama Villa Héroes de la Concepción. Sí. Y todas estas calles tienen el nombre de él. Pacino. Sí. De los 77 Claro. Pero. Pero. Y Mercedes, ¿al, ¿alguien que a usted le gustaría comentar de, él, de la población que significa para usted ser una pobladora de acá en Ángel A mí significa mucho con todo. Yo quería mis hijos aquí. Yo quería un excelente hijo en esta población. Yo tengo un hijo de 51 años, tengo una de 46 años. Una niña de 36 años y todos fueron, estudiaron, fueron personas de bien. Y para mí estoy agradecida por eso ¿sí? también. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Vamos a seguir conversando. que okay, la despidamos, porque vamos a seguir dialogando acá, por supuesto, eh, pero ahora nos gustaría conocer, eh, bueno, a través de, de lo que nos planteó Ana, Yo, o sea, de, en Merced tenemos mucho que conversar contigo, Ana, nos gustaría saber acá, eh, a través de tu propia experiencia investigando y de lo que eh, realizaste también en otras poblaciones de Santiago, como el Montijo, actual Cerro Navia, eh, bueno, sobre la participación de las mujeres pobladoras, cómo, tú, cómo lo usted investigar ahí conversando con las vecinas, cuál es el rol que eh, eh, tuvieron en la lucha por la vivienda y de qué forma este trabajo reproductivo, ¿no? el cocinar, el cuidar, el juntarse con las vecinas, a poder trabajar, eh, fue tan importante en nuestra experiencia. Pero primero que nada, gracias por la invitación, eh, gracias también ¿no? por este espacio y por ese diálogo colectivo, nosotras que venimos de la historia, siempre entendemos que la historia es colectiva y se, se va conversando así, ¿no? uno activa la memoria, no, pasó esto, era en la esquina, era acá, y eso es muy bonito también. Y gracias, bueno, a Mercedes por, por contarnos su historia. Eh, me, me ha tocado trabajar en varios lugares, escuchando también testimonios, sobre todo de mujeres pobladoras, ¿no? Porque en, en la historia, generalmente, los protagonistas son los hombres, ¿no? Son ellos los que aparecen, son ellos los que parece que hicieron todo, los que están en la política. La historia del movimiento de pobladores en nuestro país es una historia que tiene muchos años, ¿no? De la década de los 40, los 50 se están empezando a organizar, hay tomas, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Santiago, pero siempre aparecen los hombres, ¿no?, como en primer lugar. Y en realidad cuando uno empieza a, a preguntar, ¿no?, a, a, a las mujeres que estuvieron en ese proceso, y me hacía acordar mucho a las historias que conocía, ¿no?, mujeres de 15, 16, 17, 18 años, muy jóvenes, a veces con uno, o dos hijos o hijas, ¿no es cierto?, y que si uno lo piensa, finalmente son las protagonistas también de ese proceso, ¿no? porque eh, el proceso de la, de la toma, esto no nos avisan, salimos en la mañana, me acordaba también del disco de Víctor Jara, de La Población, que es casi como una obra de teatro donde va no de cómo se inicia la toma, pero efectivamente, más allá que muchos comités de vivienda, como muchas de las formas de organización de la toma, los dirigentes casi siempre eran hombres, ¿no? pero el rol de las mujeres era fundamental, y no era solamente porque eran las que acompañaban, eran las que estaban en primera línea. O sea, yo recuerdo haber escuchado muchas historias de las mujeres que salían a las 4 o 5 de la mañana, que se juntaban en el punto, que iban con el poncho, que iban con la frazada, que iban con los hijos e hijas, que llegaban a ocupar, y en muchos casos cuando los hombres iban al trabajo eran las que quedaban todo el día. Y en la noche también hacían las guardias, iban a buscar, ¿no es cierto?, como contaba... Mercedes, por favor. Ahora me acordaré algo. ¿no? La primera mediagua que llegó aquí en la población fue la mía. Tuve la suerte, un dirigente me dejó decir en la mañana, señora Mercedes, le llegó su mediagua. Digo, ¿qué hago? ¿no? En este momento acá el ¿no? me dice, no sé lo que va a hacer, me dice, pero hay que cuidarla. Ahí la cancha. Y yo con mi hijo, chiquitito, todos los días sentada en la, la mediagua. Todos los días sentada en la mediagua. Hasta cuando empezaron a llegar los, los, los vecinos, y se empezó a organizar el hombre y ya empezaron a llevar la media agua. Llegó llegaron, llegaron la media agua y a la casa. Y fue bien bonito porque en ese tiempo nadie tenía plata, no teníamos plata para comprar una bebida, para salir a los vecinos, no había plata para esas cosas. Fue bonito así porque un vecino tenía ha un jurel, y lo preparó, lo envolvió, lo puso entre medio de la casa y celebraron la primera media agua, se celebró con un, un pedazo de puré un vaso de agua que uno Esa fue mi primera idea que llegó aquí a la población. fue sí, muy bonito venir. Y, y creo que también es bonito porque la lucha por la vivienda pareciera que es una lucha personal. no Todas y todos queremos tener nuestra casa propia. Y hoy vuelve a ser una lucha súper importante porque hay un déficit de vivienda que es muy similar al que había en esos años. O sea, es un problema enorme. La vivienda, los créditos son carísimos, las viviendas sociales no alcanzan. Es una gran problemática social hoy también. Pero creo que es muy importante cómo ese problema que aparentemente es personal, finalmente se resuelve de esa manera colectiva, ¿no? La autoconstrucción, el colocar, ¿no es cierto?, eh, la, la media agua y después empezar a construir. En muchos otros lugares también se cuenta cómo se le colocaba nombre a las calles, ¿no es cierto?, a la misma población. Incluso pensaba que es significativo esto de Angela Davis, ¿no? Que para nosotras como historiadora feminista es como una figura súper importante y relevante eh, y muy también reconocida, ¿no? Y que la población debe ese nombre, o sea, eh, eh, y a su vez yo no la conocía, por ejemplo, y también eso habla de cómo se fue borrando la historia, esto que cuentan ustedes, eh, de cómo se le cambia el nombre, ¿no es cierto?, de cómo se intenta borrar la historia de una mujer luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la población afrodescendiente, del feminismo negro, como la reivindicaba, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido es bien importante pensar que en los años tanto previos como en la misma Unidad Popular, también esta idea de construir un movimiento en el cual efectivamente se proponían valores. No quiere decir que no hubiera problemas. Cuando uno recoge testimonios también aparecen las peleas, la rabia las violencias que se viven de muchas maneras, ¿no? de las que muchas veces no se habla, la solidaridad entre mujeres, ¿no? de también de ver situaciones así, tratar de acoger en muchos casos a mujeres que están viviendo esa realidad. El tema de la salud que señalaba, también no era un tema que muchas Mujeres organizaban y van viendo los problemas de la desnutrición, de niños y niñas, ¿no? las obras comunes. Entonces creo que si lo pensamos siempre aparece como que la ciudad se va construyendo y como que vienen, no sé, los constructores, el Estado, pero en realidad la ciudad se va construyendo a partir del movimiento de pobladores y pobladores. ¿no? Y en ese sentido las mujeres van a cumplir un rol que es súper importante, que tiene que ver con esa construcción cotidiana también de, de la población ¿no? y del lugar y la toma un lugar muy significativo porque para muchas mujeres fue su primera experiencia también de salir, de ir a hablar con los dirigentes, de tener que sacar la voz, en muchos casos de quedarse solas o de estar solas también, ¿no es cierto?, y enfrentar también discriminación muchas veces, ¿no? Eh, y me parece que ahí hay algo muy bonito y que tenemos que valorizar, ¿no? esto Porque uno cuando dice, como, ¿quiénes hacen la historia? la hacemos todas y todos nosotros, ¿no? O sea, esto que contaban ustedes, no, le decimos acá agua común y alguna aportaba esto y la otra aportaba otra cosa, eh, quizás cómo se distribuyeron las casas, cómo se entregaron esta media agua, cómo se levantó, finalmente es esa construcción cotidiana de la historia que es la que no nos cuentan en la escuela, que es la que estamos tratando que se cuente de otra manera, ¿no es cierto? Y en particular para nosotras es fundamental rescatar ese rol de las mujeres, ¿no? Porque todas esas cosas que usted comentaba el ir a buscar el agua, como un espacio también donde a veces se daban espacios de conversación, el cuidar la casa, son espacios de sociabilidad, salían muchos temas seguramente ahí, ¿no? de qué se estaba haciendo, ¿no? pero también el tema de cómo pensar eh, de nuevo, ¿no? en ese proyecto también como colectivo finalmente de lo que es construir una población. Y eh, yo creo que ahí, tanto el movimiento de pobladores, pero particularmente las mujeres, fueron fundamentales, ¿no? como lo hicieron. Sí, porque si sí, tomamos cuenta, cuando nos dijeron que había que buscar la media agua, había que buscar ahí en el espejo uh -huh. y teníamos que tener en el día. Por lo tanto, el que teníamos que asumir, fuimos a la con algunos hombres que no estaban trabajando. Pero la mayoría que hemos buscado la media agua ahí en el espejo es una mujer. Y cargar y, de uh -huh. y de ¿Cuál? entregar a y mujer. Exactamente. Exactamente. Ese, Por eso mismo, ¿no? O sea, ese rol, o sea la construcción, el día a día, se hace a partir de todas esas actividades también, no de las mujeres en el hogar, que parece como algo individual o personal, pero que es colectivo finalmente. Por eso, yo creo que en los últimos años se ha empezado a visibilizar más esa historia, de a poquito todavía, pero se ha empezado a visibilizar más el rol de las mujeres, no solamente en, en las poblaciones, en el trabajo, ¿no cierto? en la educación, eh, pero que, que da cuenta de ese protagonismo y también de... De, lamentablemente no a la invisibilización que existe. Entonces un poco quizás lo que a mí me parece más relevante de lo que tanto Mercedes como ustedes nos cuentan es eso, ¿no? Cómo en ese día a día del habitar, yo me imagino, o sea, el haber llegado acá, no sé qué habría antes, si era campos, había espárragos, si había papas, pero el llegar... Claro, generalmente eran espacios no donde se sembraba algo. Exactamente. Donde además había bichos, arañas, no había que poner con carpa, con todo, culebra. la tierra era muy buena, porque el primer año que nosotros lo vimos uh -huh. el estudio, sembramos con mi esposa, y plantamos choclo y cebolla. Y sabe que así las cebollas se dieron pues, el, cuando, cuando cosechamos, cosechamos que la dejamos que se seque, así un montón de cebolla teníamos. Sí. pero muy buena la tierra ¿eh? sí, para claro, porque tenía que ver con esos espacios, perdón sí, también, bueno, ahora yo soy hija de y también un tema que habla del tema de designación de se de el que, con también hay muchas familias de pueblo original y nosotros somos mapuche y algo que dentro de la lucha también se fue perdiendo porque había cosas más importantes también como la comida la convivencia, entonces también yo tengo una una doble disminución sobre el pueblo original. Absolutamente. Bueno, y también si uno piensa, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, y en esos años, los 30, los 40, los 50, hay una enorme migración desde distintos lugares de Chile a Santiago, porque era la capital, porque era el lugar, ¿no es cierto?, donde había más oportunidades, y hay una enorme migración, sobre todo, ¿no es cierto?, del sur, del Biobío, de la Araucanía, de... Eh, de personas mapuches, ¿no? que llegan a hay que, como tú bien lo señalas, ¿no? Muchas veces tienen que cambiar los apellidos, no tienen que ocultar eso porque hay una enorme discriminación, ¿no? La lengua... Exactamente, hay un fuerte estigma sobre eso. Entonces, está muy bueno lo que dices porque se van sumando esas capas como de discriminación, ¿no? O sea, ser mujeres en esos años ya una sociedad... Pensemos que el derecho a voto en nuestro país las mujeres lo conquistan en 1949, después de muchos años de lucha, ¿no? que es decirte, ok, eres una ciudadana, puedes votar, pero los problemas que se siguen viviendo son enormes, ¿no? De la violencia, que es un tema que recién en los últimos 20 o 30 años estamos hablando de la violencia, ¿no es cierto?, al interior del hogar, de la violencia hacia la mujer, de la dificultad para acceder a trabajos remunerados, que no sean trabajos informales, de las tareas de cuidado, hoy hemos empezado a hablar mucho esta palabra de los cuidados, ¿no? Pero... Es algo que hoy estamos discutiendo, pero que en esa época recaía y era la responsabilidad de la mujer y era la que se tenía que hacer cargo como fuera. ¿no? Y efectivamente, como tú señalas, se suma también a ¿no? esta otra discriminación que es hacia los pueblos originarios, ¿no? y que tiene que ver también con un Chile bastante racista, no es cierto que construye todo este imaginario, y por eso el nombre de estos héroes, bueno, son héroes también de una guerra que finalmente representa los valores de, de un país que conquista a partir de otros intereses, ¿no es cierto?, de afuera, pero que también nos enemista con otros pueblos que viven las mismas desigualdades que nosotros. Entonces, creo que no es menor ese cambio de nombre, lo que se intenta exaltar ahí de, de la nación, ¿no?, de, de este ejército siempre conquistador y jamás vencido. También es un intento, también en la dictadura, ¿no?, de instalar a todos estos héroes militares, ¿no?, de borrar la historia. Entonces, creo que es muy significativo eso que señala. Es un poco aportante. Y, y Creo que es muy importante como visibilizar, no recuperar, poder hablarlo en estos espacios, en la escuela, que se abren los libros de clase estos, que se habla el rol de las mujeres, porque es una historia que todavía está ahí, no, no se termina de conocer. Muchas gracias Ana. Eh... muy significativo también cómo esta población resiste ese nombre, que eso a mí me parece como muy, muy propio de acá, de la Angela Davis, porque es la Angela Davis, como quienes no somos recoletanos pero eh, de la construcción no, no alcanzó a permear, y eso también tiene que ver cómo se construye la propia población. Y sobre, bueno, eh, a propósito de lo que planteaste también, de cómo son las políticas, y Mercedes también lo, lo planteaba, de, de, de también cómo se vivió la represión de forma muy particular, y que también cuando se estudia la represión de la dictadura está bien poco visibilizado la, la represión y la violencia que se vivió en las poblaciones o hacia un sector de la población chilena que no necesariamente era militante o que no estaba en un partido político, sino que eh, son las poblaciones como tal, los allanamientos, eh, cómo se violentaba a las familias, y que eso también obedece a una particularidad y una especificidad de, de, de la dictadura, el hambre también, que fue una de las grandes eh, formas de disciplinamiento también y de violencia, el ejercicio de la violencia que ejerció la dictadura. Bueno, y para esto me gustaría conversar contigo... Ah, bueno, eh, el hombre de la construcción también sufrió mucha violencia en la dictadura. Ponganle sí. bueno, usted que de repente los milicos saliendo de los trabajos, los tomaban, sí. y después decían que lo tomaron curado. El y ellos no estaban curados, mi marido lo, le casó. No estaba de saliendo de trabajo, no podía estar curado y lo llevaron preso y como él se defendió, se le dio tanta rabia que se defendió y le pegó a un médico, lo tuvieron como cinco, seis días preso o más días porque lo buscaban en los hospitales, en, la, en, la, en todas partes, a donde llega la gente que se mueve, en todas partes no, no aparecía por ningún lado y el patrón de la, de la construcción el que mandaba, un día me dijo, señora, yo lo voy a ir eh, tranquilo a su casa, yo lo voy a ir a su día de tarde. Pero lo había tenido, oh, pero no era él. Mm -hmm. el mar, encima estaba lleno de piojo. Le conocía que tuvo, ya tenía lleno de piojo. ¿A dónde estuvo? Estuvo en, el, en la casa, pero no sé qué lado de la casa. con pues eso no. Es que, eh, pero luego no, también hay gente que eh, estas cosas no las cuentan, no las saben ¿no? Yo tenía tanta rabia que cuando veía un blanco, siempre escupía el suelo. A mí me da miedo eso, porque en un tiempo de la estadura hacía eso, aunque que le quería escupir los zapatos. Mm -hmm. Eso es como muy importante porque muchas de las cifras que nosotros conocemos son de las personas que denunciaron la, la experiencia de la violencia y de la, de la cárcel y la tortura en los informes informe Valet, informe pero en general eh, el número es mucho mayor que ese porque hay muchas personas que no denunciaron nunca eh, el tipo de violencia y, y la detención que sufrieron. Eh, pero bueno, para hablar también sobre la dictadura, me gustaría, Hillary, que nos pudieras comentar también tu experiencia eh, a través de investigando en otra en otro lugar como es TALCA y la organización de mujeres en ese contexto. Ay, gracias, Fabi. Eh, bueno, sí, puedo hablar un poco como de, de TALCA y también puedo hablar un poco de, de otras cuestiones que he hecho también respecto a mujeres expresas políticas, ¿no? Y, eh, bueno, para contarles un poco mi trabajo principal sobre población y pobladora es sobre las mujeres Yelan, Talca, que también participaron en tomas allá, en el barrio norte de Talca, y también un contexto en algo similar, en el sentido también de una zona muy campesina, ¿no? También mucha gente que venía desde sectores muy rurales, ¿no? Venían también a buscar como su, su casa propia, ¿no? Como su, <ríe> su pedacito de tierra. Eh, y esto fue, claro, en el contexto del año 70, y también algo bien interesante, tal vez similar en esto también de la participación ¿no? de curas obreros, y también de estas religiosas, también que estaban dentro de las poblaciones, en este caso eran dos bien particulares hermanas Marino, que era Jessie Punto y Laura Magallanes, que también estaban ahí desde los años 70, en una mediagua también ahí en la población, y que empezaban a trabajar con las mujeres allá. Y lo interesante es que justamente, no post golpe, eh, con toda la represión que estaba pasando, no, y también con el hambre, no, en los años 80, ahí levantaron el comedor popular y el audio común en la parroquia, Cristo Salvador, que estaba ahí, como en, de nuevo, también lo interesante, no los paralelos, porque hubo dos poblaciones que era José Miguel Carrera y, eh, se llevara, se llamaba el campamento, y después se cambió el nombre, y es, se llama Vía Norte ahora. ¿no? Y también eso de los cambios de nombre, que tiene que ver con la dictadura, eh, pero esa población es más Vía La Paz, que era una, más una vía de autoconstrucción, así que venía un poco antes por opresión sitio, así como desde entonces. Eh, estas mujeres empezaban a participar con los hermanos Marino en la parroquia, con los comoderos populares, ¿no? con estos los vios comunes, y lo interesante de esa experiencia es que también empezaban a trabajar violencia, ¿no? Y ahí también esa historia larga de que también las mujeres pobladoras también tienen mucho que decir respecto a la violencia en los años 80, ¿no? Y era hablar de un tema muy tabú. O sea, de hecho, las mismas mujeres hielas hablaban de eso, que tenían que pedir permiso de sus maridos para ir al hoyo común, ¿no? Y de hecho tenían que tener como un papelito, ¿no? Que decía ya, te doy permiso para ir al hoyo común, ¿no? Y dentro de ese espacio igual reconocerse, ¿no? hablar como mujeres en ese espacio, compartir experiencias. Y me hablaban ¿no? de eso, de como ver a una compañera que venía con los ojos morados, ¿no? que venía ahí con los moretones, ahí a partir de eso empezar a hablar, ¿no? ¿qué está pasando en tu casa? ¿no? Así como que, y con las hermanas Marinol, Incluso como que hablaban de, de películas, hablaban de violencia, empezaban a ser como tipo de talleres, ¿no? Y en 1986 se fundó la Casa Yela Yantalca. Acá en Santiago también hubo otras casas, hubo la Casa Sofía en Cerro Navia, la Casa Malén en Lo Prado y otras casas también que eran como digamos de mujeres pobladoras, que trabajaban violencia en ese entonces, ¿no? Hubo un encuentro popular en el año 87 acá en Santiago donde también fueron las mujeres y ella también a tener una interacción también con mujeres populares acá, ¿no? Y efectivamente yo creo que mucho de esto como resistencia a la dictadura era una resistencia también respecto a trabajar la violencia en todos lados, ¿no? Entonces era como la violencia que se hacía en la casa, lo que todos los días se sentía, se vivía y también la violencia la misma dictadura, ¿no? Que se veía con los carabineros, ¿no? Con los minicos, etcétera, ¿no? Y muchas de estas mujeres también que tenían, claro, conocían mujeres del grupo de derechos humanos, ¿no? Lo típico también agrupaciones, eh, mujeres expresas políticas, torturadas, empezar a trabajar, ¿no? A nivel local, ¿qué es esta violencia que estamos viviendo como mujeres en estos distintos lugares, ¿no? Y conociendo también mujeres, por ejemplo, que. Tienen la experiencia de perder sus compañeros, ¿no? De ver esto de eh, compañeros desaparecidos, compañeros presos, ¿no? Mujeres también presas. Y empezar a trabajar esto, mira, esto es algo que es una violencia donde también hay algo ahí particular respecto a la violencia sexual, por ejemplo. La violencia así que estamos viviendo como mujeres y que podemos ver en estos distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que la violencia sexual fue un tabú durante mucho tiempo y sigue siendo tabú, ¿no? Dentro de la familia es muy, muy difícil de repente hablar. Mira, esto hizo el abuelo, ¿no? hay ese tío, ¿no? O sea, ese tipo de violencia es muy difícil de hablar. Y pasa en las familias, ¿no? Pasa en nuestros hogares. Es esa violencia que nos marca, ¿no? Durante generaciones. De repente podemos hablar también, ¿no? De cómo se va este trauma, ¿no? Como intergeneracional respecto a la violencia sexual. Y empezar a trabajar eso no, no fue fácil, ¿no? Y yo creo que las mujeres y ella lograron, digamos, trabajar esto con talleres, ¿no? En 88 ya tuvieron un primer taller en la parroquia que se llamaba ¿Qué es el patriarcado? ¿No? y e Hicieron así unas tarjetitas. Siempre que uno hablo de esto, ahí tengo imágenes y fotos y todo, son hermosas. Que son unas tarjetitas, ¿no? Con este símbolo de mujer y dice ¿Qué es el patriarcado? ¿No? y era una invitación a venir a la parroquia a compartir y a hablar no de lo que ellas también habían aprendido también con otras mujeres pobladoras en ese encuentro popular en Santiago entonces esto, estos saberes populares de mujeres pobladoras no trabajando ese tipo de feminismo popular porque a veces también cuando hablamos de feminismo es como oh, es algo súper académico o oh, es algo que como que no se puede entender no pero no el feminismo popular también es algo que se hace todos los días ¿No? es algo que tiene que ver con nuestra resistencia, nuestras rebeldías, ¿no? que son históricas y son de larga data. Y yo creo que esto también es lo que estamos hablando, ¿no? de pensar respecto a estas rebeldías y resistencias de mujeres, por ejemplo, Mapuche, pueblos originarios, ¿no? algo que en general yo creo que a veces también desconectamos ¿no? de estas realidades como de la población eh, o de la clase social, pero también son parte de esta historia más larga. Porque cuando hablo de ollas comunes, también es bien importante recordar que las ollas comunes de dónde vienen. Vienen de tradiciones de cocinar colectivamente, que también vienen de las mingas, no, vienen de estas otras tradiciones también, no, de la diáspora africana, no, de los pueblos originarios, no. Entonces no es algo como nuevo. Y incluso a principios del siglo XX hubo también en los campamentos salitreros, no, en el norte. Entonces las ollas comunes. Siempre han estado, no es un evento nuevo y tiene que ver con resistencia de mujeres y necesidad, ¿no? Y hambre. Entonces yo creo que en ese sentido, ver así como toda esta resistencia, este feminismo popular y esto de las mujeres yo siempre digo, estoy súper agradecida que podía conocer a estas mujeres yela y, y escribir con ellas, ¿no? En este, que terminó siendo un libro y que, y que de alguna forma, yo sé que además no es solo esa historia, ellas también como tiene su propia historia, lo que hablamos un poco también, ¿no? Y aquí mismo, como que hay tantas historias por contar todavía, ¿no? Yo creo que ahí también, de hecho, varios me han hablado de querer publicar su propia memoria, autobiografías y encuentro que es súper importante, de hecho. Y, um, y como para cerrar, solamente como recordar que estamos en estos los 50 años del golpe militar, yo creo, cívico-militar, yo creo que los 50 años igual es una oportunidad, ¿no? Como para replantear plantear muchas cosas como también para tratar de visibilizar mucho más ¿no? estas historias de mujeres pobladoras, ¿no? de esta resistencia y rebeldías y tratar también ¿no? de, como de darnos cuenta que, claro, muchas de estas luchas siguen ¿no? lo que también hemos estado hablando y por eso es tan importante estas memorias, estas historias locales, ¿no? porque efectivamente también nos pueden enseñar tantas cosas. ¿No? Yo creo que hoy en día también de repente hablamos de feminismo popular o asambleas feministas como también algo súper nuevo que es solo de mayo feminista, de, de chiquillas jóvenes, ¿no? de estudiantes. Y se nos pasa por alto esto de que no, pues, o sea, esto tiene una historia mucho más larga, incluso a veces las chiquillas no saben. No sé, también es súper importante ¿no? esto de que la memoria, que compartamos, ¿no? que hayan este, como espacios, ¿no? como aquí para compartir también lo que las compañeras vivieron, y estoy muy agradecida por estar aquí con ustedes hoy día hablando de esto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hillary, yo creo que se han puesto como varios elementos acá, y sobre todo la, el, esto colectivo, entre la palabra eh, que se han dado, y algo súper importante yo creo que lo que planteaste, eh, que efectivamente siempre pensamos como que están haciendo... Algo nuevo, ¿no? Como que todos están inventándose y cuando nosotros nos ponemos a hablar con, con nuestras vecinas, con nuestras mamás, con nuestras abuelas, sabemos que hay toda una genealogía y una historia de lucha que es necesaria compartir y poner en valor, porque muchas veces no porque tenga el título no tenga el título feminista algo, eh, vamos a querer menos esa historia o esas luchas que fueron tan cotidianas. Y en este sentido igual me gustaría preguntarles ya para cerrar, si es que quieren aportar algo. Eh, si es que se les quedó algo en el tintero que quisieran comentar, o también eh, si piensan en otras acciones lideradas por mujeres que consideran que aportaron durante la dictadura y que no están muy, muy vistas, ¿no? ni muy visibilizadas en la lucha contra la dictadura. Eh, eso, como para poder finalizar este conversatorio. No sé qué parte acá lo dejamos muy, muy cortito, creo que igual es importante pensar que las mujeres estuvieron en todos los frentes luchando. ¿no? Por ejemplo, el movimiento sindical, a propósito también de lo que decía Mercedes. Eh, las mujeres organizaron muy prontamente la coordinadora nacional sindical la sección femenina ¿no? y surgieron ahí dirigentes de las áreas, áreas textiles muy importantes muy reconocidas que también estaban visibilizando los problemas de las mujeres en dictadura no eh, y hablar del tema de derechos humanos o sea las que encabezaron las luchas no es cierto por la búsqueda de la verdad de la justicia de sus familiares no fueron básicamente las mujeres que están de hoy siguen ahí no eh, protagonizando esa lucha, ¿no? Y esa demanda por justicia, por verdad, por memoria, eh, y ni hablar del movimiento feminista, como bien decía Hillary, no pareciera que siempre empezamos ahora la historia. Bueno, nosotros nos tocó la suerte de trabajar colectivamente en un libro hace muchos años y encontramos que desde el siglo XIX, 1850-60, hay mujeres criticando el lugar que ocupan en la sociedad, exactamente. Y en 1900 1907 hay un diario que es La Alborada que se dice feminista, o sea, hace más de 100 años atrás. Entonces, creo que también el rol de las mujeres en ese contexto autoritario fue muy importante. Esta consigna que, como que circula harto, que se asocia a una mujer muy importante que fue Julieta Kirbut, democracia en el país y en la casa, ¿no? Y en la cama, decía. ¿no? Era discutir ese autoritarismo al interior del hogar. No estaba solamente, era el autoritarismo del país, era la violencia del país, pero también es, era ese otro autoritarismo. Eso. Entonces creo que igual en todas las niñas las mujeres han estado nosotros tenemos derecho a votos y vamos a votar feliz. Vamos a votar orgullos. Cuando nos toca votar. Creo que igual bueno, también respecto a lo que dijiste sobre verdad o justicia, todavía falta mucho. Y yo creo que, claro, lo que no mencioné, pero creo que sí hay que seguir viendo. Pero hay esto también de la posibilidad de reabrir, ¿no? Vale, hay todo como un impulso, ¿no? También de esto, de reconocer mucho más personas, ¿no? Sobrevivientes de dictadura, porque efectivamente, como hemos hablado, hay muchas mujeres jugadoras que vivieron violencia durante allanamientos durante protestas, en sus casas, y que jamás han sido reconocidas por ninguna comisión nacional. Y yo creo que ahora es el momento, tenemos que plantear estos temas de forma importante, mujeres pobladoras, campesinas, mujeres mapuches, ¿no? también mujeres, digamos, eh, trans y traveses, mujeres lesbianas, que de alguna forma nunca se han sentido como convocadas también a participar en este espacio de verdad eh, y yo entiendo también que de repente hay resistencias que es como, no, pero no me van a escuchar, no van a reconocer. Sabemos cuando abrieron Valich 2, que fue durante el gobierno de Piñera, efectivamente rechazaron también muchas personas, ¿no? Eh, y empezaba como surgir un poco esa idea de como que no, porque hay gente que está prestando testimonios falsos, etcétera, Pero eso es, no es la realidad, ¿no? La realidad es que mucha gente vivió violencia que jamás ha visto ningún tipo de reparación. ¿No? Yo creo que ese tipo de reparación integral frente a lo que mucha gente vivió durante la tortura, todavía nos falta y muchísimo, y en particular respecto a mujeres que vivieron violencia sexual, ¿no? porque también fue un tabú durante mucho tiempo, ¿no? porque la violencia sexual no era solamente la tortura sexual de eso lo que se vivió en día y, o lo que se vivió sí, eso sí ocurrió también, y sabemos todas esas violencias tan crudas que existieron en los centros de tortura, pero también hubo violencia en las comisarías, también hubo violencia en las propias casas durante los allanamientos, también hubo violencia en las plazas, esto, lo que, porque efectivamente ¿no? lo que sabemos es que los carabineros o, o los militares, como dicen entienden, que eran dioses y podían hacer y deshacer, en particular en las poblaciones. ¿no? No sé, yo creo que ahí falta mucho, mucho que hacer respecto a verdad, justicia y también reparación entre tema Muchas gracias Muchas gracias Ahora vamos a dar unas palabras eh, Las tomamos y después responden de forma eh, Sí Yo trabajé en la Comisión Y fue un proceso bien duro De encontrar muchos testimonios De las mujeres Y efectivamente principalmente porque la comisión lo que busca no es decir o lo que en ese momento se intentaba y que había trabajo también de mis compañeros en ese sentido es que tenían que comprobar que eso había existido. entonces y es algo súper difícil porque hay muchos testimonios de mujeres que cuando llegan camino a su casa eh, tenían eh, agresión No necesita eh, un ultraje, no necesita una violación, no necesita... Eh, es una sensación de inseguridad que... Muchas gracias. Eh, ¿Alguien más? Yo sabía que ya había si una experiencia en, <tí> en <tí> la historia de y, la, y que Mediante la experiencia que nos mencionaba la vecina de Alexiones, había una historia de que tal vez podríamos estar unas si iguales comentando de estas cosas, de cuando las mamás nos llevaban en brazos y cruzaban toda la conversación hasta llegar a la quinta media de al consultorio, o cuando donde la cereal leche. Hay muchas, muchas muy bonitas, pero más allá de los motivos que recuerdo, nosotros sentimos que romantizar ese maltrato ese maltrato del sistema. Es lamentable saber que hasta el día de hoy, en el 2023, todavía no vivimos, siendo la vez de tenemos que volver a tomar la vida comunes, volver a encontrarnos para subsistir. Eh, las personas en situación de aumentan, la no las personas en el consumo de no alcohol aumentan, el problema está en la mental, Y me quiero acordar un poquito de, de lo que dicen ustedes, de los pobladores de CERCE, de que efectivamente un unidad, muchas veces por los pobladores mujeres. Y qué importante decir que de desde ¿no? y que no lo decimos venimos porque es una moda, porque estallaron las redes sociales como que no lo estaban matando. No, es porque nosotros de verdad queremos reivindicar y poner el nombre de la mujer de la historia como por el fondo. No pedimos flores, no pedimos chocolates, solo pedimos ser igual que igual, acá, o sea, igual que acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo queremos hacer más. Y queremos estar con ella, y queremos hacer con ella. La verdad es que tiene este, este reconocimiento también, también en la voz, incluso en el cuidado de nuestras manos en particular que ellas fue la encargada de criarnos, de cuidarnos, de educarnos, de protegernos. Y sin embargo, el papá siempre fue el proveedor que recibía estos halagos, ¿verdad? Y estaba, a, al a no tener miedo de a ser feminista. Nosotros conocemos el feminismo no en la universidad. lo conocemos en la radio. Con la mamá, con la hermana, con, con todo. ¿Ven las fotos que tenemos con la señora, señora Mercedes? Podía mostrar lo que lo mire y que le decía: No teníamos el apelido de una mujer, eso también es violencia. De sí. ver ahí el sábado, de verlo, sí. de verlo, de con el verlo, de verlo, de verlo, de verlo, de de son de que por más de verlo, de verlo, de es de y para eso tenemos que informarnos y seguir avanzando y seguir discutiendo. Y, y, y que el día que estamos en un proceso político histórico, informémonos para que Mi para la, la extorsión y tu, no nos sigan perdiendo ustedes, saben, de todos. Muchas gracias, vecina. Tremenda forma de terminar el conversatorio. Yo creo que da cuenta de, de estas esta, eh, luchas cotidianas y de sobrevivencia de las mujeres. Así que muchas gracias a todos y todas por estar acá.